esta ocasión vamos a conocer algunos elementos del back-end de la plantilla de Joomla con el fin de poder administrar adecuadamente el, el front -end. entonces para eso vamos a entrarnos como administrador del sitio y poder empezar a manipular todos los elementos que me brinda Joomla como administrador, aquí ya hemos entrado a la parte del administrador y es importante que tengamos algunos eh, claridad en algunos elementos, el primero la administración de un sitio Joomla nos brinda un conjunto de vistas que son necesarias entenderlas. La primera es que si la composición de Joomla está dada por un conjunto de módulos. ¿Qué es un módulo? Para eso entonces es necesario que veamos, veamos el sitio. Vamos a mirar el sitio que en este momento tenemos. ven aquí qué es un conjunto de módulos, por ejemplo el conjunto de módulos es, este es un módulo, la parte superior es un módulo que le podemos llamar el encabezado, donde tenemos donde tenemos las imágenes podemos llamarlo otro módulo, aquí hay un módulo, ¿sí? el cual contiene un menú llamado sobre Joomla, aquí hay otro módulo, el cual contiene un, un, un menú llamado este sitio, aparece un módulo que es el formulario de acceso o sea para accesar como usuario y el módulo principal donde viene toda la información además de estos módulos es necesario entender que un módulo en un módulo puede estar puede estar contenido por un artículo o por un menú como es lo que estamos observando aquí por ejemplo en este módulo donde estoy moviendo el mouse sí Está, eh, está contenido por un menú un menú llamado sobre journal. en este módulo ojo en este módulo donde estoy moviendo el mouse ese módulo está contenido por un artículo, esto es un artículo, ¿qué es un artículo? pues es la información es la minucia, lo que normalmente nosotros le llamamos la carne de lo que son de lo que es un sitio web o sea que en este caso por ejemplo aquí hay cuatro artículos un artículo principal un artículo llamado principiantes, otro artículo llamado actualizadores y otro artículo, artículo llamado profesionales. Es importante esto identificarlo, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer nosotros para administrar el sitio es empezar a, a desactivar, a ocultar elementos que no necesite y en algunos otros casos a crear otros elementos. Algunos elemen, algunos otros elementos que ya existen yo los puedo reutilizar de acuerdo de acuerdo a la al objetivo o a la necesidad que en algún momento yo pretenda en tal sentido es necesario por ejemplo entender qué es un módulo qué es un gestor de artículo, qué que lo que estamos mencionando en este momento y qué es una categoría qué es una categoría la categoría voy a dar clic aquí en gestor de categorías me significa es el sinnúmero de carpetas donde yo voy a clasificar toda la información que en algún momento yo vaya a organizar, observen ustedes aquí, por ejemplo aquí hay una, hay una carpeta que se llama sitio web parque, dentro de esta carpeta hay dos subcarpetas llamadas blog parque y galería fotográfica y dentro de galería fotográfica hay una carpeta llamada animales, de esta manera se ha clasificado la información que tiene que ver con sitios web parque, de la misma manera por ejemplo para para todo el sistema, para todo el sistema de los datos de ejemplo de artículos, o sea, toda la información que nosotros tenemos aquí, que son datos de ejemplos de artículos, ¿sí? Está definida en esta carpeta, datos ejemplo artículos. Dentro de ella aparece una, una subcarpeta que se llama Joomla, ¿sí? Y existe otra subcarpeta que se llama sitio web parque. Entonces, ¿qué, es, ¿qué son categorías? Son las son los diferentes Diga usted, digámoslo así, es la diferente clasificación de los artículos o de la información que nosotros vamos a, a tener en un sitio. La información está contenida en los artículos y todos los artículos se, se, se clasifican dando, dando como origen el concepto de categorías. Ojo, ojo que es importante que esto entenderlo muy bien para no ir a chocar con el concepto de módulos módulos es otro es, es otro concepto muy diferente a lo que son categorías estos dos elementos sí entonces partiendo de estos tres elementos que hemos explicado lo que es gestor de módulos lo que es gestor de artículos y lo que es el gestor de categorías ¿sí? vamos a empezar a trabajar algunos elementos del sitio web que nosotros tenemos aquí básicamente por ejemplo cómo hago para cambiar el título del sitio ¿Sí? Empecemos con esta parte que es la parte más sencilla. Para eso hay que entender que ese título es propio de la plantilla que nosotros hemos instalado, ¿sí? de la plantilla Witterlay. y por lo tanto yo tengo que ir a la plantilla para modificar ese título. Entonces voy a entrar nuevamente como administrador, voy al gestor de plantillas. Observen bueno, acá, acá está el gestor de plantillas, ¿sí? doy clic en gestor de plantillas y de antemano. Sé que la plantilla que hemos instalado, que es la que está en el, en el, en el backend, ¿sí? en este momento es el, la A4 Joomla with Tier Free por defecto. Doy clic aquí en ese enlace para entrar en la configuración de la plantilla y aquí aparece completamente la configuración de la plantilla. En las opciones básicas de la plantilla, me dice, me aparece el, el, texto, el logo el texto del logo, bien, sí, Aquí es donde yo voy a modificar ese texto, vamos a decirle, por ejemplo, eh, curso, aquí lo tenemos, curso de diseño web, ¿sí? y el eslogan, vamos a decirle, vamos a decirle a ese logan, por ejemplo, digámosle profesor Humberto Amaya Albea. ¿sí? Vamos a decirle así. Otro elemento que hay que entender aquí, por ejemplo, que la página, el ancho de la página a nivel de píxeles es de 980 píxeles, ¿sí? que la columna derecha, el ancho de la columna derecha en píxeles es de 190, que la columna de la izquierda en, en píxeles es de 190 y que el ancho del logo es de 260 píxeles entonces con estos elementos es necesario entenderlos si en algún momento esto no me funciona el, logo, el texto del logo y el logo no me funciona entonces para poderlo empezar a modificar entonces vamos a darle aplicabilidad vamos a aplicar estos cambios que hemos hecho a ver si, si nos funciona correcto, me dice que se han guardado correctamente los cambios voy al front page del sitio le digo actualizo el buffer ¿Sí? y ven ustedes que aquí me aparece algo interesante el curso de diseño web ya me está ocupando dos, dos líneas y esa es la razón del por qué el profesor Humberto Amaya que es texto llamado profesor Humberto Amaya eh, aparece encima de la, de la imagen ¿Qué vamos a hacer pues vamos a ampliar un poquito más el ancho del logo del texto para poder que quede en una sola línea volvamos nuevamente al administrador aquí el ancho del logo, del texto no digamos 260 digamos aproximadamente unos 350 ¿sí? y con 350 cre creo yo que podemos tener adecuadamente el texto en una sola línea vamos a mirar, vamos a actualizar el buffer y observen ustedes que se ha hecho aquí, curso de diseño web profesor Humberto Amaya Alvear, ¿cómo he hecho esto? pues sencillamente, vuelvo y repito He entrado al gestor de plantillas, ¿sí? ¿Por dónde se entran? Entonces vamos a guardar y cerrar para, para que ustedes observen otra vez por dónde entramos. Estoy aquí en el panel de control del sitio como administrador e ingresé como gestor de plantillas. Otra manera de ingresar, voy por extensiones y aquí está gestor de plantillas. Al ingresar como gestor de plantillas, ¿sí? Me trae todas las plantillas instaladas en el sitio en este caso estamos utilizando la A4 Joomla Witterly Free plantilla esta que al darle clic en el enlace me aparece toda la configuración básica que en este momento he modificado ¿sí? entonces en es, eh, de esta manera es que se modifica se modifica el título de cualquier plantilla se va al nombre de la plantilla y en opciones básicas se puede modificar entonces voy a cerrar esa parte para Poder verificar nuevamente el cambio que en este momento tenemos. Observen ustedes, Curso de Diseño Web, Profesor Humberto Amaya, Alvear. Bueno, ahora vamos al, a este menú. Este es un menú, aquí lo tenemos, está compuesto por tres enlaces, ejemplos de sitio. Vamos a dar clic en ejemplos de sitio. ¿sí? Ejemplos de sitio me trae una ilustración de, de cómo se han conformado los sitios vuelvo a inicio ¿sí? este enlace de inicio me trae nuevamente al backend eh, del, del del sitio y Yuna Spanish, este enlace que hace vamos a ver qué me hace este me lleva al sitio a un sitio diferente a una url o a una dirección externa completamente del sitio llamada sí entonces de esa manera me voy a devolver para volver al sitio de esa manera he entendido los tres elementos este, este enlace me va a llevar a una dirección externa al del sitio en el cual estoy trabajando, inicio siempre me va a llevar al backend o al front page del sitio y ejemplos de sitio se me, sencillamente me está llevando a un artículo simple sencillo con algunos enlaces ¿sí? dentro del sitio para volver al, al, al backend del sitio sencillamente le doy inicio y estoy completamente o estoy nuevamente en el sitio original vamos a tratar de modificar estos elementos lo primero que vamos a hacer vamos a tratar de, eh, de desactivar este este enlace ejemplos de sitio y vamos a desactivar Joomla Spanish estos dos elementos vamos a tratar de desactivarlos para que solamente me quede inicio entonces cómo se hace eso lo primero que debo entender es que esto es un menú y si esto es un menú pues entonces sencillamente en, en, el, en, en el ambiente de administrador del panel de control debo entender que si eso es un menú pues debe existir un gestor de menú este enlace gestor de menú yo puedo ingresar por aquí o puedo ingresar por aquí, o sea gestor de menú o gestor de menú ¿sí? en cualquiera de las dos maneras en cualquiera de las dos eh, formas yo puedo ingresar si doy por aquí me observo que existen seis tipos de menú, menú usuario, ejemplos de enlace, sobre Yulna, parques australianos, menú principal y tienda de fruta. Estos son los menús que previamente están instalados en Yulna. Ahora, vamos a ingresar como gestor de menú, para poder observar y poder manipular el menú. Sí, ese menú se antemano, que es un menú que está en la parte superior del sitio, por lo tanto aquí está, observen el tipo de menú, el tipo de menú es top, superior, y se llama ejemplos enlaces son los diferentes ejemplos que me aparecen ahí, ¿cuántos eh, enlaces tengo de ese menú? tengo tres, observen aquí ustedes ustedes los pueden observar, tengo tres entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a entrar en el menú y aquí me aparecen los tres menús, ejemplos de sitios inicio y Joomla Spanning. verifiquemos si esos son ejemplos de sitios, inicio y Joomla Spanning. Ah, una, una, una situación particular de los menús. Si yo quiero cambiarles el orden de los menús, yo lo puedo hacer. Si de pronto yo quiero, por ejemplo, colocar allí un Spanish de segundo, observen ustedes que yo sencillamente con estas flechas de movimiento en la parte superior o en la parte inferior, puedo modificarlo. Observen que ya ejemplo de sitio lo he pasado al segundo lugar, inicio lo he pasado de, en, en la última posición. En ese orden yo lo puedo hacer. Observen ustedes que esa, esa, ese cambio aquí, ejemplos de sitios, inicio y unless Spanish es lo que tiene el buffer anterior, ahora actualizando el buffer inicio me debe pasar de último, observen ustedes que me queda de último y de esta manera es que yo puedo manipular en un momento dado el orden de los menús o de los enlaces de un menú, listo, ahora ¿qué necesito? necesito desactivar necesito desactivar Joomla Spanish y necesito desactivar ejemplos, ejemplos de sitios existen dos maneras de poderlo hacer cual una muy sencilla que es dando clic aquí en el status ¿sí? en el status en este caso cuando aparece verde con el chulo es porque está público y cuando yo doy clic aquí que me aparece en rojo es porque está no está publicado, o sea está oculto sí entonces en este caso yo he desactivado yo Spanish, ahora voy a desactivar ejemplo de sitios doy clic aquí en el icono verde y me aparecen estos dos iconos rojos indicando que estos dos enlaces del menú están desactivados. ¿Cómo verifico eso? Pues sencillamente voy nuevamente al backend, ¿sí? doy roll up del buffer, actualización del buffer y observen ustedes que inmediatamente desaparece. No es que los haya eliminado, sencillamente los he ocultado. ¿sí? Normalmente siempre en un sitio uno lo que hace es ocultar o deshabilitar los servicios que previamente en una plantilla yo una me aparece les recomiendo sencillamente que hagan solamente que en inicio sí que es interesante trabajar solamente con un con un enlace de inicio en la parte superior derecha de una plantilla listo existen otras dos maneras otra manera de poderlo de, de poderlo ah vamos a mirar aquí aquí están eh... No, lo teníamos no público ¿Cómo, ¿cómo puedo publicarlo? pues nuevamente lo señalo a los dos, ya no lo voy a hacer individualmente sino que lo voy a hacer en conjunto lo señalo a los dos y aquí me aparecen las dos opciones despublicado o publicar en ese caso están despublicados o están deshabilitados, ahora los voy a habilitar para que queden públicos observen ustedes ¿sí? y ya han quedado públicos de esa manera pues quiero verificar nuevamente actualizo el buffer y observen ustedes que vuelven y me aparecen los dos enlaces. De esta manera, yo puedo manipular cualquier enlace de un menú. Inclusive los enlaces de estos. Ahora lo vamos a mirar, ¿sí? Para que ustedes puedan observar. Entonces, habíamos quedado que solamente vamos a dejar, vamos a dejar eh, este enlace, enlace de inicio. Entonces, voy nuevamente, deshabilito los dos. El de Joomla y el de ejemplos de sitios. Le digo deshabilitar, despublicado. Y ya me quedan deshabilitados. ¿sí? Vuelvo, actualizo. Y observen ustedes que ya me queda deshabilitado. De esa manera pues voy a dejar solamente ese enlace de inicio. Ahora, vámonos para la otra parte. Sabemos por ejemplo que estos son módulos. ¿sí? ¿Cómo yo desactivo un módulo? Cómo es por ejemplo voy a desactivar por ejemplo este módulo el formulario de acceso. Yo no quiero que este módulo me aparezca, ¿sí? Entonces yo como sé que esto es un módulo pues sencillamente me voy al gestor de módulos. Observen ustedes. Me voy al gestor de módulos que aquí está el gestor de módulos, ¿sí? Busco, busco el módulo. ¿Cómo se llama? y aquí me va a aparecer, se llama formulario de acceso, o sea, así se llama el módulo formulario de acceso, entonces busco en el listado de módulos ese formulario perdón, ese módulo entonces formulario de acceso lo busco, lo busco, lo formulario formulario de acceso, vamos a mirar no aparece por aquí aparecen tres listas entonces vuelvo, voy al siguiente al siguiente listado a ver si lo encuentro menú, noticias buscar Anuncio especial sobre tiendas, conmutador, parques, tienda de frutas, menú, extensiones sobre Joomla, este sitio y formulario de acceso. Aquí está, ¿Sí? en la segunda, en el segundo listado me apareció formulario de acceso. Mire que aparece en este momento, aparece activado. ¿Qué pasa si yo lo desactivo? Pues sencillamente voy a darle clic aquí ¿sí? para desactivarlo. Y me dice que ya el módulo ha sido despublicado, ha sido deshabilitado y para eso yo quiero verificar. Entonces, sencillamente voy y le digo, actualizo el buffer y observen ustedes que ya en este momento el formulario de acceso a lo, de los diferentes usuarios se, hace, se ha deshabilitado. De esa manera yo puedo deshabilitar los tres módulos, el sobre Yuna y este sitio. Hagámoslo. ¿sí? hagámoslo y verá que observen ustedes por ejemplo sobre Yuna, busquemos el módulo sobre Yuna entonces debe estar por aquí vamos a mirar a ver eh, sobre tiendas, sobre parques sobre Yuna, aquí está, sobre Yuna sí observen ustedes aquí sobre Yuna, entonces voy a deshabilitarlo, ya ha quedado deshabilitado ahora voy a mirarlo a ver si realmente se ha deshabilitado, actualizo el buffer y observen ustedes que se ha deshabilitado ese módulo completamente ¿sí? ahora este sitio si, usted, si yo quiero también deshabilitar este sitio observen ustedes el módulo de este sitio aquí porque aquí lo alcancé a ver este, este sitio lo voy a deshabilitar también y en este caso se ha deshabilitado voy al, al backend del sitio para verificar el cambio que he realizado y observen ustedes que se ha, han desaparecido todos los módulos, todos los eh, menús de la página, observen ustedes. ¿Sí? De esa manera es que yo puedo habilitar, deshabilitar los módulos. ¿Sí? ¿Qué es deshabilitar un módulo? puedes deshabilitar completamente todo un bloque de la información que exista, independientemente de qué es lo que contenga cada módulo. Si un módulo contiene un menú, si un módulo contiene un artículo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, aquí estos son artículos, yo sé que estos son artículos, yo también los puedo deshabilitar. Ahora vamos, vamos a mirarlo. Volvamos al sitio. Vamos a determinar qué vamos a dejar. Yo les recomiendo a ustedes, por ejemplo, que solamente habilitemos eh, este sitio. tenemos este. ¿sí? Y ya está actualizado este sitio donde me aparece eh, el enlace de inicio. Vamos a actualizar. Y ustedes que ah, aquí aparece. ¿sí? Este sitio. Mira. Aquí está. Ya que con este enlace vamos a empezar a trabajar, ahora vamos a desactualizar, vamos a deshabilitar o a ocultar estos artículos, como yo eh, oculto un artículo, Entonces ya hemos aprendido que como yo oculto o deshabilito un módulo, vamos a mirar eh, antes de ir acá, antes de deshabilitar los artículos vamos a tratar de deshabilitar algunos enlaces de este de este menú entonces ya, ya estoy, estoy trabajando en gestor de menú me salgo de ahí nuevamente vuelvo al panel de control voy a trabajar directamente en un menú entonces le digo gestor de menú en cuál gestor de menú voy a trabajar en uno que se llama así este sitio dónde está ese sitio vamos a mirar que me parece que es el menú principal aquí está el menú principal vamos a mirar, ah perdón que leí en la configuración del sitio, no es este voy a cerrar y voy a entrar es aquí este tipo, este tiene eh, 11 enlaces me parece que es este vamos a mirar a ver tiene inicio, mapa del sitio y acceso vamos a mirar a ver inicio, mapa del sitio y acceso, este es entonces ¿Cómo deshabilito un enlace del menú? Pues sencillamente, por ejemplo, si yo quiero deshabilitar mapa del sitio con todos sus, eh, sus su enlaces, pues sencillamente señalo, solamente señalo el enlace principal que se llama mapa del sitio. Quiero eh, deshabilitar también acceso y quiero seguir sitios de ejemplos y administrador, administrador del sitio y ejemplos de páginas. Sí, solamente quiero dejar en este caso que estoy deshabilitando mapa de sitio acceso sitios de ejemplo administrador del sitio y ejemplos de página todos estos enlaces los puedes habilitar solamente dejando que solamente dejando inicio cómo lo hago pues ya lo señalé. mapa de sitio acceso sitios de ejemplos administrador del sitio y ejemplos de página ahora como ya, me, ya, me, ya hemos aprendido a deshabilitar en conjunto pues sencillamente, sencillamente le digo Voy a este icono publicado y le digo doy clic para que los deshabilite o los oculte. Ya todos estos elementos han sido ocultados. Observen ustedes que aparecen con el círculo rojo. que me significa? Que esos, esos enlaces están ocultos. Para verificar eso voy al backend del sitio, actualizo el buffer y observen ustedes que me desaparecen completamente los diferentes enlaces de esa manera es que yo puedo deshabilitar también un conjunto de enlaces de un menú entonces qué vamos a dejar pues por el momento vamos a dejarlos todos habilitados y más adelante eh, entraremos a, a mirar cuáles son los que necesitamos y cuáles no Ya ahora que aquí quedaron todos habilitados observen ustedes ¿Sí? y eh, una vez explicado esto pues ahora sí voy a entender que esto voy a deshabilitar estos artículos sabiendo de, de antemano que estos son artículos ¿sí? entonces ya me aparece nuevamente la habilitación de los enlaces que había deshabilitado y voy, voy a deshabilitar estos artículos entonces debe existir un artículo que se llama principiantes, otros actualizadores y otro profesionales si yo los quiero desactualizar eh, deshabilitar, no desactualizar sino deshabilitar, pues sencillamente voy a al ambiente del administrador del sitio panel de control y entro por el gestor de artículos yo puedo entrar por aquí o puedo entrar por aquí por gestor de artículos contenido gestor de artículos cualquiera de las dos maneras yo puedo entrar entonces voy a entrar por gestor de artículos y este es el conjunto de artículos que en este momento el sitio tiene todos estos artículos están definidos ahí lo que, que, nos to, que nos tocaría que hacer empezar a buscar el artículo llamado principiantes entonces vamos a buscarlo ¿sí? entonces eh, vamos a colocarle aquí principiante principiante así se llama principiantes entonces principiantes y le digo buscar él me debe, me debe hacer esta observen ustedes aquí lo aparece Principiantes. Este es el artículo que yo estoy buscando. Pertenece a la categoría de Joomla, Está en el tercer orden. Está de acceso público. ¿sí? Y fue creado por el usuario el usuario de Joomla. Estas son las características propias de este artículo. Lo voy a deshabilitar. Entonces le doy clic aquí en deshabilitar. ¿sí? O en ocultar. El artículo queda completamente deshabilitado. Y observen ustedes vayamos al front. Al back end. Perdón, al front end a ver si lo observamos si sí, eso ha sucedido, este artículo que donde estoy moviendo el mouse debe de desaparecer en el momento que yo actualice el buffer. Vamos a hacerlo. Y observen ustedes que se ha desaparecido. De la misma manera, yo puedo hacer con los otros dos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues nuevamente busco. ¿Cómo se llama este? Actualizadores. Entonces, vamos a hacerlo. Actualizadores. Actualizadores. Lo busco aquí está, lo deshabilito correcto busco el otro, profesionales profesionales lo busco y también lo deshabilito Sí, ya he deshabilitado los tres artículos o sea que estos dos artículos estoy en este momento en el en el backend del sitio, ojo, perdón, perdón, en el frontend del sitio, o sea que en este momento voy a voy a actualizar el buffer para observar que estos dos artículos también se, se ocultan. Observen ustedes y se han ocultado. Observen ustedes cómo puedo tener yo un sitio sencillo sin eliminar ningún elemento que por defecto viene en Joomla, sencillamente ocultándolo. Y observen ustedes que ya en este momento quedo con un sitio sencillo, simple, ¿sí? donde yo estos elementos más adelante lo vamos a modificar de acuerdo a nuestra necesidad o los vamos a ocultar entonces de esta manera quiero explicar les quería explicar con este módulo cómo deshabilitamos cómo ocultamos si ¿sí? eh, algunos elementos propios que vienen en Joomla de acuerdo a nuestra necesidad en el próximo video ya estaremos trabajando directamente en la creación de menús y en la creación de módulos y en la creación de de artículos que necesitemos para nuestro sitio. Nos vemos en una próxima.